acá delante de mi vehículo aquí. Siéntate. ¿Qué? Siéntate. ¿No te diste cuenta que estaba manejando en vía contraria? oh Sí, lo que pasa es que el... vi la luz y me aventé. Yo pensé que este... Pero tú hiciste una izquierda en una calle. Ajá, ¿Cómo sí, tú sí. hiciste la izquierda sin darte cuenta que tú estabas en la vía contraria? No, lo que pasa es que yo tenía una luz y yo, entonces yo me desvié y yo pensé que... ¿Cuánto tú vas a tomar esta noche? Dos cervezas. ¿Dos? ¿Estás seguro? No me mienta ¿Dos cervezas? Sí. ¿Es cerveza? sí. todo lo que tú tomaste? Sí. ¿El día entero? Sí. ¿Qué tipo de cerveza? Modelo. ¿Modelo? Sí. ¿De lata o de botella? Botella. ¿Botella? Sí. Okay. ¿Hace cuánto tiempo? Ese cuánto, pasa, este, yo fui porque levanté a un amigo y entonces te, te ¿Hace cuánto tiempo? Hace como dos horas. ¿Dos horas? Sí. Dos cervezas, dos horas. Sí. Dos modelos. Sí. Okay. Usa droga. No. Toda medicina. No. ¿Todavía estás sintiendo los efectos de la cerveza que tomaste? Ah, pues no, pues yo ahorita lo que pasa es este, yo venía bien y cuando pues, sentí, pues yo recuerdo que venía sentido contrario y, okay. Pero no, no, no siente la, la culpa, nada. No. ¿Ok? ¿Tú has estado borracho antes en tu vida? Bueno, antes, pero no. Ok, mi y tomado. Sí. ¿Sí? Ok, ¿cómo tú te sientes ahora mismo? Normal. De 1 a 10. Ah, pues... no, no, no. De 1 a 10. 8. 8? Ok, párate Ocho. aquí. I, párate aquí. Párate derecho con los pies juntos, mano al lado, mirándome a mí. Yo lo que vos sé, que vos seguro que estás bien para manejar esta noche, ¿entiendes? ¿Entiendes? Ok. Eh, ¿Tú tienes alguna enfermedad? No, sí, dolor de cabeza. ¿Y problemas físicos? Sí. ¿Qué pasa? El físico, este, como que dolor de cabeza o... que no sé, ¿Ah? De vista. De vista. Ok. ¿La pierna también? No. ¿No también la pierna? No. ¿Qué pasa con la pierna? No, estoy, ahorita estoy bien. Ok. ¿Y los brazos? Bien. ¿La cabeza? Bien. ¿Bien? Ok. Sí. ¿Está todo bien? Sí. Ok. Pues tú ves la luz azul. Te sí. okay. baja la cabeza. Baja la cabeza. Ok. Nada más con los ojos. Mira para arriba. Baja la cabeza. Nada más con los ojos. Baja la cabeza. Baja la cabeza. Nada más con los ojos. Ok. Pues voy a comenzar a moverlo de lado a lado, necesito que tú sigas la luz azul con tus ojos, nada más los ojos no muevo la cabeza, ¿ok? ¿Entiendes? Let me on okay? Ok, párate aquí, párate aquí, Viendo ando para allá, párate derecho con los pies junto mano al lado, ok, necesito que tú imagines una línea recta delante de ti en la calle, ok, una línea recta, oh mírala aquí una línea recta, vez, vamos a esto, párate aquí mismo, pues, mirando para acá que tú esa línea tú esa línea correcto con tu pie izquierdo encima de esa línea tú tienes chancleta pues de la quiere quitártela quiere quieres hacerlo está bien con okay. tu pie izquierdo encima de la línea con tu pie derecho a frente pie izquierdo con dos pies tocando así que okay, mano al lado ok quédate en esa posición hasta aquí yo te de comienzo ok yo te de comienzo tú vas a coger nueve pasos yo voy a coger tres por ejemplo que okay, mírame a mí uno dos 3 hasta 9. en ese último paso te va a quedar con ese pie adelante plantado y con el otro pie va a hacer una serie de pasos para dar la vuelta que mira me da la vuelta la derecha, la así mismo mira ok después va a coger nueve pasos más otra vez voy a coger 3, por un Uno, dos, tres por ejemplo 1 2 3 hasta 9 en lo que tú estás haciendo eso necesito que tú mires tu pie cuente tu paso deja tu mano al lado y cuando tú comiences no pare para nada ok entiende las instrucciones ¿Sí? Sí, sí. A ver, para allá. para Así mismo. Okay. ¿Entienden las instrucciones? Sí. Ok. Puedes comenzar cuando tengas... Listo. Listo. Listo. Listo. Okay, ven acá, adelante mi vehículo otra vez, parate aquí, para derecho con los pies junto a mano al lado, quédate en esa posición hasta que usted comience, ok, cuando comience tú, uh, tú vas a elegir cualquier pie que tú quieras, el izquierdo, derecho, cualquier que tú seas más cómodo con y tú vas a levantar ese pie aproximadamente 100 pulgadas de piso, así, tú vas a cortar 1, 2, 3, ok va a seguir contando hasta que yo te diga que pare lo que tú estás mirando lo de tus pies, ok así mismo con las piernas para arriba así ok entiende okay, después comenzar ok ven acá regresa para acá para derecho con los pies toman al la lado otra vez ok óyeme bien ok Entiéndeme lo que te, te, te estoy diciendo, ok. Te, te, te estoy dando las instrucciones, ok. Para derecho con los pies junto, mano al lado. Quédate en esa posición hasta que yo te comience, ok. Entiendes? Cuando yo te comience, tú vas a elegir cualquier pie que tú quieras, el izquierdo o el derecho, cualquier que tú seas más cómodo con. Con ese pie, tú lo vas a levantar aproximadamente pulgadas de piso, así. Y tú vas a contar: 1, 2, 3 y va a seguir contando hasta que yo te diga, pare lo que tú estás mirando los dedos de tu pie, ¿okay? así mismo. ¿Entiendes? Okay. Pero quédate así mismo en un pie. Okay. Parado. ¿Entiendes? Ok. Puedes comenzar. Ok. Regresa. Ismael, ¿tú me estás entendiendo? Sí. Ok. Te dije que te quede parado. Tú estás caminando. Okay. Ven para acá. Regresa para acá. Ok. ¿Tú hiciste de las instrucciones otra vez? No, eso era antes. Eso era el otro. Este es uno, uno nuevo, completamente nuevo. No son nueve pasos. Tú te quedas parado en un pie contando, ¿ok? Así. Así. ¿Ok? ¿Entiende? ¿Cuántos pasos? No paso. Quédate ahí parado hasta que yo te diga que pare, ¿ok? ¿Entiende? Ok. Puedes comenzar otra vez. Ok, ven para acá, siéntate ahí, siéntate ahí. Ok, Ismael, este próximo. Cuando él te diga tú vas a coger un respiro hondo para adentro y después vas a ponerte tu tubo blanco en tu boca. vas a soplar adentro del tubo blanco, para afuera. Como tú estás soplando una vejiga, ¿ok? Hasta que yo te diga que pare, ¿ok? Que okay, respiro me soples. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Ok, así mismo. ¿De quién es ese vehículo, Ismael? De tu tía. ¿De tu tía? ¿Dónde ella vive? En Luburn, por la Bureau Room, ¿Ella tiene licencia? ¿Mm? No. no. ¿Quién tiene licencia? Uh, una amiga. ¿Quién? ¿A dónde vive? Por ¿Para dónde? Por la Bureau, ¿en qué ciudad? Sí, que en la ciudad. ¿Tú sí. tienes el número de teléfono de ¿eh? Sí. Okay. ¿A dónde está el celular de mi carro? Sí. Okay. ¿De la puerta con tu mano atrás, ¿ok? Separen los pies, separen los pies, separen los pies, ¿ok? Deja la mano atrás, ¿ok? No lo mueva Señor, Hola. ¿cómo te llamas? Francisco. ¿Francisco? Yeah. ¿Dónde tú vives, Francisco? Yo vivo aquí, a la vuelta aquí, pasando la luz aquí en Los Canditos Riches. Oh, Heritage Ridge. Yeah. ¿Tú vives con alguien que tiene licencia? Eh. ¿No conoce a alguien que vive ahí con licencia? ¿Que puede venir a buscar el vehículo? Casi, casi, casi no, casi no mi amigo. No, Ok, verdad, Dame ese celular de, ese celular que está ahí de, de. Oh. no no, okay. ese que está ahí abajo. Aquí, aquí, aquí. Oh, es de él. Se da, ADL. pásamelo. Ok, ¿Tú, ¿tú te quieres ir? ¿Quieres caminar para tu casa? ¿Quieres sí. un taxi? ¿Qué tú quieres? No, quiero caminar para mi okay. casa, yo veo aquí okay. Se okay. Quita. vete. Ok. Está, está libre. Ajá. ¿Mi amigo una pregunta? Ajá. Uh -huh. este, ¿Mi amigo una pregunta? Sí. Ok. ¿Cuál es la pregunta? Ajá. Oh, ¿tienes pregunta para él? No, no más una. Ya, ya no más para ahí, hasta ahí. Francisco. ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde ustedes vienen? No, no no, si yo Él me agarró de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, No sé. de aquí, No aquí, No aquí, No aquí, de aquí, No aquí, de aquí, no aquí, de ¿Esa cerveza aquí, es tuya, ahí? ¿Sí? Esa cerveza que está ahí, es tuya. ¿Eso? Sí. No, ese ya lo tenía él. ¿Eso, de, eso era de él? Ella lo tenía. Ella lo tenía. Y yo nomás, nomás dejé mis ¿Tacos? chanclas ahí porque mis chanclas. Sí, yo yo... ¿Esas son tus chanclas? Sí, son mis chanclas. Pues sí. cójala. Uh -huh. Gracias, señor. Me agarró del trabajo. Sí, yo yo este, digo, yo llegué a la casa. Yo, dice, vámonos. Ismael, ahí hay modelo ahí adentro. Ah, pues, ¿Ah? Eso lo traía mi amigo. ¿Eh? Sí. ¿Es de él? Sí. Francisco, esas cervezas son tuyas. ¿Cuáles? Las que están ahí al lado de tu pie ¿Aquellos? Sí. Yo te pregunté. Ajá. ¿Son tuyas? Eh, los traigo también. ¿Por qué? Porque yo los traía en, en mis pies. ¿Fue de quién? ¿Es, no, es de, porque... ¿Es de tuya? Está diciendo que es tuya. Ay, oh, oh, dices que son míos, pero yo los traigo en mis pies. Sí, que tú lo traes en tus pies, estás diciendo que es tuya. Ah, no, no, no, Ven a hablar con él, pregúntale. Ah. Ismael mira, dile de quiénes son. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, pero no. tú lo traías ahí. Por eso yo lo traí en mis pies, pero aquí lo aumentaste en mi pie. No, yo it's yours. No, no it's it's yours. Well, it's yo venía, <laughs> yo venía <a> sentado. <laughs> <muchas> ¿Cómo vienes a manejar de yo? No, yo venía manejando. ¿De la en nuestra regla ahí está. ¿Cómo tú te llamas? Francisco Escobar. ¿Escobar? Francisco Escobar, ¿cuál es tu nombre completo? Tú no tienes nombre, segundo nombre, no apellido. Francisco Escobar, Francisco Escobar Rivera, yo estoy ahí. Francisco Escobar Rivera. Francisco Rivera. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Eh, 74, eh, Ven acá, párate aquí. Ok, Ya okay. me cerrar la puerta yo, ahí. Voy. Ven acá. Yo no, estoy ahí, yo, yo... yo todo Francisco Escobar Rivera. Francisco Escobar Rivera. Ok, ¿y cuánto tu fecha de nacimiento? 74, 26 de 1976. 81, 74. Okay, ¿Qué mes? Mes marzo. Marzo. ¿Marzo qué? 26. 26 ¿Eh? de 1976. ¿Cuántos años tu tienes?